Lo que voy a explicar es cómo funciona GIMP para que ustedes puedan este, despegar a una persona de un lado y pegarla en otro, o cosas por el estilo. ¿tá? Quien tenga el GIMP funcional, quien tenga el GIMP andando, puede ir haciendo todo lo mismo que yo voy haciendo. Y si no, acuérdense que estoy grabando la clase y que esto va a quedar ahí, ¿tá? para que lo vean cuando quieran. Yo tengo el GIMP acá. ¿Lo ven el GIMP mío? Sí. sí, muy bien. Lo que vamos a hacer es usar el navegador web para bajar dos imágenes. Una que sea un fondo y otra que sea una persona, un frente. Eh, Alguien quiere que busque a algún personaje especial, por ejemplo, un jugador de fútbol, un político, un artista, un científico. Vamos a poner a una persona en un lugar a donde esa persona no corresponde. ¿Tá? Por ejemplo, a Donald Trump con la bandera de Rusia, por ejemplo. ¿tá? O a, no sé, no sé, o cosas así. O a un jugador de Peñarol este, entre jugadores de Nacional. O algo así. Vamos a hacer algo así para divertirnos un poco. ¿Qué les parece que hagamos? ¿A quién vamos a seleccionar? Uh, ¿Qué personaje? Donald Trump. ¿Sí? Trump. Donald Trump, me gustó. Entonces vamos a buscar una imagen de Donald Trump cantando la de Italia. Muy bien. Vamos a ir a imágenes. Vamos a ver si lo tenemos de cuerpo completo. Yo vine a buscar a Donald Trump acá, a internet, y luego voy a imágenes, porque lo que me interesa son imágenes de él. Pero además voy a hacer un pasito más. Voy a, ir a herramientas y voy a poner tamaño, grandes. No me sirven las imágenes chiquitas de Donald Trump, para que mi trabajo quede bien, tengo que tener imágenes con alta resolución, con buena definición. Vamos a buscar otro fondo. ¿A dónde lo podemos meter a Donald Trump? Pensemos. En la luna. En la luna, me gustó. Oh, Entonces la, bandera ponemos... Francia, la bandera de Francia, la, de la eh, En la luna clavando la bandera de Rusia. Oh, no, Italia. Bueno, pero ahí en viene el problema. La bandera de Francia. Ahí va. El problema es que si queremos eso... Tenemos que buscar otra imagen de Trump, no claro, esa, porque miren lo que pasa. Es muy difícil recortar a este Trump y ponerlo clavando la bandera. Tendría que estar de costado él, o tendría que estar con la mano así, como... como... Pero no tenemos que pensar ah, qué queremos hacer con Trump, él. Cuerpo completo. Por eso. hacer así y si no vamos a poner entire body, acá acá acá acá me gustó porque, ¿saben por qué? vamos a poner herramientas tamaño, grandes ¿tá? me gustó porque lo podemos dar vuelta a Donald Trump también, ¿tá? eso es lo que tiene de bueno eh, esta está buena, ¿les parece? Sí, porque sí. Le, le atravesamos una bandera acá y queda como que la está clavando en algún lado a ver si hay otra mejor y, y está caminando en la luna claro de los pulgares. para pulgar Está clando de bandera y está haciendo pulgar para arriba. Muy bien. Muy bien. Vamos a tomar esta. Es de buena resolución, de buena definición. Es una linda imagen, digamos. Una buena foto. Clic derecho. Guardar imagen como. Y se va a llamar el magnate inmobiliario y no sé qué, no sé qué. Guardar. Muy bien. Ahora tenemos que buscar la bandera. Bandera de Uruguay. Bandera de... De Uruguay, ahí está, ahí está. Ahí va, clavando la bandera de Uruguay en la luna. Me gustó, ¿eh? me gustó. Tiene que ser una que tenga, que tenga un mástil bastante largo, ¿no? Este, esta. Mirá la resolución que tiene. La otra era de 200 por no sé qué. Esta es de 1.500 por no sé cuánto. Estos números hablan de qué tan alta y qué tan ancha es la imagen. Esta es bastante mejor que la anterior. No es una buena foto, lamentablemente, pero es mejor que la anterior. Clic derecho, guardar como. En vez de images, bandera uruguaya. Si queremos que Donald Trump clave la bandera uruguaya en la luna, ¿qué más me falta? Eh, editar. No. no. La, luna. La, luna. la luna. La luna. La luna. ¿Sí? Entonces, herramientas, imágenes, tamaño grande. Pero la luna no vista así. Sino no, en una mitad, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, esto. Acá, acá me gustó. ¿Les parece bien ponerlo acá, Trump, con los astronautas? Sí, sí. Ah, bueno. Lo podemos poner por acá, por ejemplo, clavando la bandera uruguaya, o por acá atrás, ¿no? Guardad imagen como campo base luna NASA. Muy bien. Voy a usar la bande la, el campo de la luna, la bandera uruguaya y a Donald Trump escondiéndole uno de los pulgares. Por supuesto que eh, voy a tener que, a la, a la bandera esta tengo que recortarla toda, con el mástil y todo, no, lo, no la puedo dejar así. Entonces lo que voy a hacer es primero trabajar con una de las imágenes. ¿Qué prefieren recortar, la bandera o a Trump, primero que nada? A Trump. A Trump, entonces hago esto. Acuérdense que la clase está siendo grabada. que Ustedes pueden venir acá y mirar todo esto de vuelta e ir adelantándolo. Voy a archivo, abrir como capas. No es archivo abrir, es archivo abrir como capas. Abrir como capas. Voy a ir a imágenes. Voy a ir a pruebas con GIMP. ¿Y qué me dijeron? ¿La bandera o Trump? El, el Trump. Eh, Trump. Trump. Trump. Voy a Trump, doble clic y ahí lo tengo, ¿tá? Bueno, lo que voy a hacer es trabajar con la herramienta tijeras, voy a, Lo voy a recortar a Trump de ahí adentro, lo voy a, lo voy a sacar de ahí, ¿está? Voy a seleccionar la herramienta tijeras, que es la que estoy marcando ahí, le voy a hacer un clic, y ya me queda, ¿ven que me queda la tijerita dibujada? Eh, ahí, sí. en el ratón. Bueno. Sí. Otra cosa. Voy a apretar la tecla control y la ruedita del ratón para arriba, ¿está? O, o si no, el botón de más y el botón de menos, que lo que hace es agrandar y achicar a Trump. ¿tá? ¿Por qué? Porque yo quiero recortarlo bien a Trump, no lo quiero recortar más o menos. Entonces le voy a, lo voy a agrandar para recortar su mano correctamente. Entonces voy a hacer un clic acá, otro clic acá, otro clic acá, otro clic acá, otro clic. ¿Ven? Y la, las rayas que me queden mal las voy a estirar hacia afuera. ¿tá? Otro clic por acá, otro clic por acá. Lo voy a mostrar rápido porque... Si me pongo exquisito con esto, la clase puede llevarnos tres o cuatro horas fácil. ¿tá? Pero es para que ustedes vean. Solamente tomé la herramienta tijeras y empecé a hacer clic en el dibujo. Clic, clic y Gimp hace su trabajo. Gimp ya sabe más o menos lo que tiene que hacer. ¿Ven? Voy haciendo clic en los pliegues del traje de Trump. En sus dedos, en su cara, etcétera, etcétera. ¿Ven? Eh, voy haciendo tramos que no sean muy muy largos por ejemplo si hago un tramo de acá hasta acá seguramente puede haber errores, en este caso quedó casi casi bien del todo, pero podía haberse metido para acá abajo la línea, entonces lo que toca que hacer es ir y, y modificarla, voy a hacer acá, a ver, ven en este caso GIMP no sabe qué es parte de la cara y qué es parte del fondo, entonces vengo acá y arrastro hacia afuera y vengo acá y arrastro hacia afuera y vengo acá y arrastro hacia afuera y así le voy dando como el borde de la cara de Trump. ¿tá? Voy ahí, voy ahí. En el cabello tengo que tener un poco más de cuidado porque el cabello se confunde mucho con el fondo. Entonces hago los puntitos más bien uno al lado del otro. ¿sí? Sobre todo cabello rubio con un fondo claro es más complicado. Voy ahí, voy ahí. ¿Ven? Le voy a respetar el peinado que a Trump tanto le gusta. Podríamos peinarlo mejor. Podríamos recortarle toda esta parte de pelo que tiene como el pelo parado. Y miren lo que podemos Dejalo hacer. Vamos a hacer así. Así. Vamos a hacer un corte de pelo Dejalo. a Trump. Y no le vamos a cobrar nada. Profe, profe. Sí. Déjalo, cago. Podemos hacerlo, pero en una siguiente fase. Ahora no podríamos. Miren cómo le respetamos todo el pelo, todo, ¿eh? No se puede quejar, Donald Trump. Ahí. Ahí. Cortarle el dedo. Le... El otro dedo tenemos que cortarle, ¿no? Eh, cualquiera de los dos, pero el otro ya está. Eh, tenés razón. Mejor Acá, ese. bueno, lo que voy a hacer acá, ya que hice un clic de más, lo voy a tirar... No sé si puedo hacer eso. ¿Y no se puede ir para con... atrás? Control -Z. control Z, control Z, ahí va, ahí va. Vamos a ir acá, Vamos a ir aquí, aquí, y seguimos. Le estamos cortando el dedo al expresidente de Estados Unidos porque queremos que esta mano parezca que está agarrando algo. No es que le estamos cortando el dedo porque somos sádicos y malas personas. Recuerden que lo estoy haciendo rápido para mostrarlo, ¿tá? pero esto se hace con mucho más tiempo y con mucho más delicadeza y más cuidado. Sí. Les voy a mostrar de forma rápida cómo se hace esto nada más. Bueno. Ustedes se pueden entretener bastante. O sea que en vez de dibujarla, ¿podemos hacer eso? Sí, pueden hacerlo. Esto es parte de la clase también. Miren voy a achicar la imagen con el signo de menos. ¿Está? Con el signo de menos así. Cuando tengo que ir de un lado a otro, con rapidez, achico la imagen, Hago, miren, miren qué perfecta quedó esta rayita. ¿Sí? Ahora sigo. Sigo. sí. El bolsillo no se lo vamos a recortar, vamos a dejar bien. Sigo. Hay una cosa muy importante que les quiero decir ahora. Los que lo estén haciendo conmigo, ojo, no vayan a seguir haciendo clic y clic y clic por todos lados porque va, van a perder todo lo que hicieron. Quiero que ustedes este, se fijen en una cosa. Yo voy a terminar con todo esto. Y en algún momento voy a tener que tocar el primer punto que hice. Pero no lo voy a tocar haciéndole clic. Ahora vamos a ver cómo hacer eso. Ahí. Ahí. Bueno. Voy a agrandar acá. ¿Está? Yo tengo que tocar, para que quede más claro, lo voy a enfrentar así. ¿sí? Tengo que tocar este punto con este, tengo que unirlo, ¿verdad? Pero no tengo que hacerle clic arriba de este punto, tengo que apretar la tecla control, y una vez que aprieto la tecla control, ahora sí le hago clic. Yo no sé si ustedes, ahí, control, clic. Entonces quedó cerrada la selección, quedó completamente cerrada. No son una colección de puntos con clics por todos lados. Ahora, ahora realmente es una selección cerrada. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Le hago clic adentro. Pueden pasar dos cosas. Si está mal hecho el recorte, se va a dibujar un punto blanco ahí y voy a tener que empezar todo de vuelta. Si el recorte está bien hecho, se va a transformar todo como en un caminito de hormigas. Trump, miren esto. ¿Ven? Hostia. Quiere decir que está, eso, está bien hecho el recorte. Y ahora le voy a ir voy a ir acá, editar, cortar, y Donald Trump va a desaparecer. ¿tá? ¿A dónde se fue? A la memoria del equipo. Ahora está en la RAM, Donald Trump. Está en la me memoria miedo? del equipo. Está esperando que alguien lo pegue en otro lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a la capa, capa nueva. Acá dejo todo como está y le voy a aceptar. Y la capa nueva aparece aquí. Entonces, voy a Cerrar el ojito de esta capa para que esta capa no se muestre. Voy a hacer clic acá para seleccionar esa capa y voy a ir a editar, pegar. Y ahí aparece Trump solo. ¿Por qué aparece en un recuadro gris y gris claro? Porque, Porque quiere no, decir digamos. que acá. ¿Cómo? Porque no hay fondo. No, le... no hay fondo. Esto quiere decir que no hay nada atrás de ahí. No hay nada. Este así se representa cuando no hay nada atrás de la imagen. O sea que yo ya tengo a Trump, eh, lo tengo este, recortado. Pero ¿qué pasa? Si yo vuelvo a mostrar la imagen de atrás, vuelve a quedar como estaba. Entonces yo lo que tengo que hacer es decirle a Gimp lo que quiero y lo que no quiero. Cuando terminé de recortar, miren qué lindo le quedó el pelo a Trump acá arriba. ¿eh? Cuando terminé de recortar, le voy a hacer clic en un ancla que está acá abajo. ¿tá? Y ahí desaparece el camino de hormigas. Quiere decir que ahora tengo dos imágenes, la de Trump recortado y la de Trump con fondo. Entonces voy a la de Trump con fondo, la selecciono, hago clic derecho, eliminar la capa, que me queda solamente el Trump transparente. Pues ahora voy aquí, sí, archivo, bien. exportar como, vieron que no es guardar, ¿no? Es exportar, es sacar la imagen de acá adentro. Le voy a poner un nombre que a mí me guste, Voy a borrar todo eso que está acá y le voy a poner Donald Trump recortado. Y voy a ponerle .png. Pongo Donald Trump recortado .png. Estas son las imágenes de mejor calidad que podemos obtener en un equipo. ¿está? Y le voy a dar en exportar. A la ventanita que salga le voy a dejar así. Le voy a dar exportar. Listo. Ahora puedo cerrar Gimp. Descartar cambios. Bien. Eh, acá me quedó en la misma carpeta en donde estaba la imagen que yo abrí yo abrí esta imagen en la misma carpeta me queda la imagen exportada a ver si quedó bien miren qué bien que quedó Donald Trump si, si me acerco mucho la imagen se ve toda recortada a lo bestia pero en realidad una imagen más chiquita se ve bastante mejor por eso hay que tomarse este, el tiempo para hacer esto no se puede hacer así de rápido como yo lo estoy mostrando yo porque no tengo más remedio ¿tá? entonces voy a eliminar la imagen que ya no me sirve, que es esta. ¿Está? Fue. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Eh, recortar el palo, la bandera. La bandera, exacto. Entonces voy a ir a GIMP. Voy a ir a GIMP. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo abro la bandera? Archivo abrir. Archivo. No, imagen. Ah, sí, archivo. Eh, archivo capas. Ahí va a abrir como capas. ¿Ah? Voy ahí. Voy a imágenes. Voy a pruebas con GIMP. ¿Y qué hago? ¿Abro campo base luna? No. Bandera. ¿Qué abro? ¿Donald Trump de vuelta? No, la bandera. La bandera uruguaya. Ven que acá me va mostrando. En el caso de, de, de Linux, por lo menos, me va mostrando lo que yo quiero abrir. Entonces voy a la bandera uruguaya, abrir. Ahí tengo la bandera. ¿tá? Entonces, control y rueda del ratón para arriba, o si no, el símbolo de más, el signo de más. Ven que no es buena la imagen, yo ya me había dado cuenta de esto. Voy a, ¿a qué herramienta voy de todas las que están acá? A la tijera. A la tijera. Me fijo que al, al ir al dibujo se, me, se muestra una tijera ahí. Entonces empiezo de vuelta. Pueden hacerle una, una linda broma a algún familiar, alguno que sea fanático de un cuadro de fútbol, ponerle la camiseta de otro cuadro, agarrar una imagen del Facebook de esa persona, por ejemplo, y poner una camiseta del otro cuadro. Bueno, hay que recordar lo siguiente. Cuando yo llego al punto final, no tengo que hacerle clic, tengo que hacer control clic para que Gimp cierre la imagen. ¿Cómo compruebo si el recorte está bien hecho? Eh... Eh, poniendo el caminito de hormigas, pero no, no vi cómo era. Haciendo clic adentro de la imagen. O sea que voy a hacer clic acá, por ejemplo, en el sol de Uruguay. Si todo está bien, se va a transformar en un camino de hormigas. Si no está bien, tengo que hacer el recorte de vuelta. Voy a hacer clic ahí y está todo bien. Voy a... ¿Qué hago ahora? ¿Cómo hago para sacar la imagen de ahí? Eh... Tengo que ¿Cómo? El ancla. No, todavía no. El ancla es cuando terminé de trabajar con la imagen. Ahora estoy recién empezando. El ancla dentro de un rato. Editar. ¿Y de ahí qué Vamos hago? Cortar. Cortar. Entonces desaparece la bandera de Uruguay. ¿Está? Acá puedo ver que también recortado me quedó. No me quedó bien, pero estamos haciendo una clase de muestra. ¿tá? Porque si no, esto no se puede mostrar en tan pocos minutos. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Pasar a la bandera para otra capa? Pero yo tengo sí. una capa sola acá. Entonces, ¿qué hago? Crear capa. Capa pone. Capa. Capa. capa nueva. Ah, capa espera. nueva. ¿Modifico algo de acá o dejo todo como está? Nada, igual. Lo Nada, bien, igual. Le doy a aceptar y acá aparece la capa vacía. Fíjense que si yo sí. apago el ojito de la, de la capa recortada, me aparece una capa vacía, pero me muestra a dónde va a pegar la bandera en el caso de que yo la pegue. Entonces, es mejor trabajar con el ojito cerrado de las capas que no preciso. Ahora esta no la preciso más, le voy a apagar el ojito. Entonces voy acá, se, ven que así selecciono las capas, ¿verdad? Yo selecciono sí. la de arriba, la vacía. Voy a editar, ¿y ahora qué hago? Eh, exportar. Uh -huh. No, todavía exportar no, eso es al final. Pegar. Eso... Pegar. Qué violencia, chica, ¿quién quiere que le pegue? verdad? Está muy bien. Pegar. Ahora sí, marineros, ¿qué hay que hacer? Los marineros, ¿qué hacen? Exportar, como. No, Ampli... marineros, ¿qué hacen? Ah. Ampliar, ampliar. Miren para El... dónde voy. El ancla. El ancla, muy bien. Tire del ancla, tiquiti. Muy bien, tirado del ancla. El... Después del ancla, ¿qué tengo que hacer? Eh... Ya conseguí lo que yo quería. ¿Ahora? Exportar. Todavía no, porque falta un paso antes de exportar. Hostia, hay un montón de pasos. Tengo que sacar lo que no sirve. Eh, la... Tengo que borrar esto. La, la otra Tengo la esto capa todavía acá. Esto no sirve para nada, esto es basura. Ah, borrarlo. Ah, borrarlo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién habló ahí recién? Creo que Guillermo, no sé. Alguien que habla con el volumen muy alto, ¿quién es? Guillermo. Guillermo, dale, vecinos. No te preocupes, Guillermo, si suena mal. Dale, vecinos, ¿Qué, ¿qué ibas a decir? derecho y eliminar. Eso, de hecho, viste como vos podés también participar, no importa lo del volumen. Eliminar la capa. ¿Por qué no se ve nada? ¿Dónde quedó la bandera de Uruguay? Che, todo el trabajo? No, quedó. ¿Eh? Está en la memoria. ¿Está, mm, está. Está en la memoria cuando. Está cuando, esperando cuando, a que lo peguen. No, todavía Expertar. no. No, todavía no. Si exporto, exporto esto. Exporto una imagen totalmente transparente. ¿Dónde está la bandera de Uruguay? ¿Quién me robó la bandera? Los vi a matar. Los vi a asesinar. ¿Dónde está la bandera? ¿Qué error cometió el profe? Lo eliminó. Eliminó el, el, la otra. Eliminó la otra. ¿Qué ven de raro acá? Que no tiene el ojo. No tiene el ojo, tengo que mostrarla. Para mostrarla tengo que hacer clic acá. ¿Ven? Así aparece y desaparece. ¿Ven? Yeah, ¿La muestro o no la muestro? Si yo exporto así, no exporto nada. Si exporto así, exporto la bandera. ¿Está? Entonces sí. ahora sí. Voy a archivo. Voy a. Voy a guardar la bandera. Uh -uh. No, va Ex a exportar. Ahí va. Exportar como. Y le pongo. Bueno, la voy a dejar como bandera uruguaya, pero recortada. ¿Así? ¿Punto JP? Eh, no, PNG. Muy bien, muy bien. Punto PNG. PNG es un formato de imagen este, de muy buena calidad. Exportar, a esto lo dejo como está, exportar. Ya tengo a Trump recortado y ya tengo a la bandera recortada. ¿Tá? La imagen de la bandera es de muy mala calidad, lamentablemente. Pero es lo que hay. Es lo que hay, valor. Cuando vayan a hacer esto ustedes, tomen imágenes de mejor resolución, de mejor calidad. Ahí tómense más tiempo. Lo cierto es que ahora puedo cerrar GIMP. Y ahora viene la parte más interesante. A ver, tengo la bandera uruguaya. No, perdón. Voy a eliminar la bandera uruguaya, ya no la preciso. Tengo la bandera uruguaya, la bandera uruguaya recortada. Y tengo a Trump recortado a Trump le voy a poner en esta mano la bandera uruguaya, ¿está bien? Sí. Entonces, ahora se pone interesante esto, porque ahora voy a GIMP. Voy a... Si quiero abrir imágenes, ¿qué hago? Eh, imagen... No, archivo. ¿Archivo? No, ¿Archivo? Y abrir como capas. Muy bien, siempre abrir como capas, ¿está? No es archivo abrir. Entonces voy a donde están las imágenes, que es imágenes, pruebas con GIMP. Voy a, abrir a don... voy a abrir primero el campo de la base de la Luna, ¿tá? que es lo más importante. Siempre lo más grande se abre primero. Entonces voy ahí. Ahí tengo el campo base lunar. ¿Cómo hago para traer a Trump acá con los astronautas? Eh, ¿Copiar y pegar? No. Archivo, abrir como capas. Lo mismo. Mirá lo que pasa, abrir como capas. Voy a ir a Donald Trump recortado. ¿Ves? Ahí está. Ahora, ¿qué problema tengo con Donald Trump? Que no tiene es pierna. Muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Entonces, primero, yo lo puedo achicar. Puedo hacer muchas cosas con Donald Trump. Lo que voy a hacer es seleccionar a Donald Trump. Ven que si yo hago clic en campo base, se me pone de amarillo la parte del fondo. Pero si hago clic acá, es otro, se sale ese rectángulo del fondo. Quiere decir que ya no estoy trabajando con el fondo. Estoy trabajando con Donald Trump que es mucho más grande la imagen que la imagen del fondo. Esto es muy difícil de, de entender pero está. Lo que voy a hacer ahora no es recortar. Voy a ir a una herramienta que me permita redimensionar o cambiarle la forma a Donald Trump y esa es la herramienta, claro. ya les digo esto es para inclinar, esto es escalar escalar. En Photoshop y en GIMP el concepto de escalar quiere decir hacer más grande o más chico. Entonces voy a la herramienta escalar Vengo para acá, ven, ven que me queda el iconito de escalar, ven que el icono sí. es este y me queda el mismo. Si yo agarro la tijera, me queda el icono de tijera. ¿Ah? Si agarro el texto, me queda el icono de la I, la I mayúscula de texto. Pero si agarro la pintura, me queda el, el tarro de pintura, ahí, volcando en el pulgar de Trump. Voy a ir a la herramienta de escalar, me fijo que sea, y voy a hacerle clic arriba de Trump. Entonces, ahora me aparecen este, como herramientas para arrastrarlo a Trump. ¿Ven? Por ejemplo, puedo hacer esto. No, puedo hacer esto, achicarlo una cosa chicos, es achicarlo o agrandarlo y otra cosa es moverlo así que lo voy a achicar y le voy a dar en el botón escalar entonces GIMP lo escala, ahora tengo que moverlo de ahí porque no puede ir ahí Trump, tendría que ir por este lado para que se aprecie toda la foto entonces voy a la herramienta mover ven acá, mover hago clic acá ven que me aparece la tecla ¿Ven? me aparece ahí arriba una flechita de, de, de cuatro puntas entonces sí. voy acá, hago clic y lo llevo para donde yo quiero. Por ejemplo, aquí. Para que dé el espacio para clavar la bandera y para que muestre toda la imagen de atrás también. ¿Les parece bien a Trump ahí? ¿Les parece bien la forma? ¿O lo, lo hacemos más grande, más chico, más petizo, más gordo? Así ¿Cómo está quieren? Bien ahí. Perfecto. Sí. Perfecto. Preciso la bandera de Uruguay. Entonces lo que voy a hacer primero me cambio la capa más grande. Porque si yo me cambio la capa de Trump, probablemente la bandera se vea chiquitita. Me hubiera a cambiar la capa grande para tenerla en su máximo esplendor y darle la forma que yo quiero. ¿Qué tengo que hacer ahora para poner la bandera de Uruguay acá? Archivo. Archivo. Archivo. Abrir como capa. Abrir como capa. Y voy a la bandera uruguaya recortada. Puedo hacerle doble clic acá o lo puedo marcar y hacerle clic en abrir, que es lo mismo. Ahí me aparece la bandera. Dos problemas. La bandera está derecha. No está torcidita como tiene que estar. Y además está chiquita. Entonces lo primero que tengo que hacer es moverla para donde está Trump y empezar a inclinarla, agrandarla, achicarla hasta que quede como yo quiero. ¿Está bien? Escalar. Sí. Escalar, exactamente. Vamos a ir primero a moverla. Voy a la herramienta de movimiento. La voy a poner más o menos por acá, a la bandera. Una cosa que está buena es que la bandera está por detrás de Trump. Si yo quiero que la bandera esté por delante, miren qué fácil lo que tengo que hacer. La primera capa es la que está encima, por eso se llama abrir como capas. La capa de Trump es una sola y está adelante del todo. La bandera es la capa del medio, está entre Trump y la imagen de atrás. Y la imagen de atrás está atrás del todo, al fondo. Miren lo que voy a hacer con la bandera. La voy a pasar para el fondo para que no se vea y la voy a pasar para el frente para que tape a Trump. Si quiero ir para el fondo, voy a la flecha de acá abajo y, la, y desaparece la bandera, porque está atrás de la imagen grande. Eso no es razonable. Así que la traigo. Y si quiero, le doy un, un cambio más hasta que queda por delante. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Sí. Bien. Voy a trabajar con la bandera por delante de Trump primero y la voy a mover más hacia arriba, por ejemplo, hasta acá. ¿Está? Ahora, ¿qué tengo que hacer con la bandera? Agrandarla. No. No. E inclinarla, sí, porque, porque no es muy creíble. Trump no tiene la mano derecha, tiene la mano un poco inclinada. Entonces tengo que inclinar la bandera, girarla hacia la izquierda, un poco. Entonces tengo que ir aquí, a la herramienta de inclinación. ¿Qué hago? Apretar. ¿Apreto y después? Ahí ya lo tenés. ¿Y qué hago ahora? la... La... Clic en la bandera. ¿Sí? Clic en lo que quiero inclinar. Y ahí me parece, me aparece lo de inclinar. Entonces ya voy haciendo esto y voy fijándome para dónde es. ¿Eh? Por ejemplo, más o menos por ahí, está es la cuestión. ¿no? Sí. Más o menos por ahí. Vamos a ver. Opa. También puedo. Opa. ¿Qué, qué me hizo cualquiera? Es que te saca uno cuando pones otro. Sí. Puedo inclinarla en, de, en, de varias maneras. ¿no? Ahí, Igual así creo está que bien, baja, ahí, eh. bien. Ahí creo que queda bien, ¿verdad? Sí. Ahí. Bien. Entonces le doy inclinar. Bien, quedó inclinada. Ahora la voy a mover hacia la mano de Trump. Voy a la herramienta mover, la selecciono, la, hago, la arrastro, ¿sí? así. Y lo dejo ahí. Después le vamos a hacer un pedazo de mástil para el lado de abajo de la mano, obviamente. O pueden elegir que quede así directamente. Ahí. ¿tá? Ahora le voy a agrandar la bandera. ¿tá? Porque la bandera uruguaya, eh, generalmente, esto parece un banderín como que está festejando que ganó Uruguay un partido de fútbol. Vamos a una bandera más grande. Vamos a ir acá a la herramienta de escalado. Acuérdense que escalar en Gimp y en Photoshop quiere decir agrandar o achicar. Hago clic ahí, hago clic en la bandera, me aparecen los deslizadores y ahí agrando. Después la puedo mover igual y no pasa nada. ¿Ahí les parece muy grande o está bien? ¿Está bien o no? Puede ser. Pero no le gusta mucho. Ser... Más chiquita. ¿Ahí? Sí, está bien. Bien. Escalar. Y le doy a la herramienta mover. Vengo para acá de vuelta y muevo la bandera a la mano de Trump. Ahí. Ahí tengo a Tran festejando. Eh, vamos Uruguay, vamos arriba. Si yo quiero que él esté clavando la bandera, tendría que hacer eh, un, un mástil. O sea, tendría que copiar el mástil de la bandera y pegarlo acá. Cosa que puedo hacer. Por lo tanto, voy a... Yo tengo dos maneras de hacer esto. O guardo la imagen para seguir trabajando con ella después o la exporto para que quede como una imagen. ¿Está? Si yo le doy archivo guardar, lo que hago es guardar el proyecto de GIMP. Quiere decir que yo lo guardo para después venir y seguir editando todo esto, seguir agregándole cosas. Ahora, si yo le doy a exportar, ya es producir una imagen. ¿Está? Le voy a dar en exportar, en este caso le voy a poner Donald Trump levantando bandera uruguaya en la luna. ¿Está? Guardo. Sí. No. no. ¿Qué falta? Exportar. Ah, no. ¿Qué falta? ¿No eh... se acuerdan? Poner. Poner ahí que, ahí mismo. Acá mismo. Ah, eh. Png, png. Punto png, muy bien. Y ahora le doy exportar. Ahora dejo todo como está y le doy exportar. Acuérdense que está siendo grabada la clase. Vamos a ver qué tan linda quedó la imagen. Voy a cerrar todo, voy a descartar los cambios. Y voy a ir a, primero que nada, voy a ir a, Voy a eliminar el campo base luna, que ya no me sirve para nada esto. Ya está, ya fue. Lo elimino. Y voy a ir a Donald Trump levantando la bandera y vaya a la luna. A ver. Miren cómo está ahí el Trump. ¿eh? Vamos, uruguay, vamos, Uruguay. ¿Quieren que, que recorte un pedazo de mástil de la bandera y se lo pegue acá abajo? ¿O quieren que lo deje así como si estuviera festejando Trump? A mí me parece bien, pero no sé. Así está bien, ¿verdad? Sí. Bueno, excelente entonces. Ahí quedó. ¿tá? Una foto histórica de Donald Trump. ¿eh? Miren qué interesante. Sin traje de, de, de astronauta. Este, y festejando y levantando el pulgar hacia arriba. ¿Está? Es, es como ¿Cómo? Es inmortal. Es inmortal.